Como habíamos dicho eh, hace un tiempo, esta primera reunión que estaba programada para diciembre fue justamente para intercambiar cuál era el criterio que nosotros teníamos y que el gobernador está teniendo en cuenta. Avanzamos sobre las fechas eh, que pensamos, una decisión que el gobernador había dejado clara y que además era compartida por la mayoría de las fuerzas políticas con las que informalmente estábamos hablando, es que la transición no sea tan larga como fue en la última elección, con lo cual nos llevaría a que la fecha de la general sería entre el, 28, el 27 de agosto eh, al 10 de septiembre, tres fechas posibles, eh, tenemos que tener en cuenta que por ley las elecciones nacionales y provinciales se hacen en fechas distintas. Eh, hoy la fecha de la paso nacional es el 13 de agosto, pero hay todo un debate respecto a cortar los plazos de campaña a nivel nacional, que obviamente tendría que sancionar una ley el Congreso eh, para eso, aún no está definido. Y para nosotros, y compartimos, es un elemento a tener en cuenta a la hora de terminar, de tomar la definición respecto a la fecha. Lo que, lo que sí, eh, digamos, eh, charlábamos es que el decreto de convocatoria que es el primer eh, instrumento que dispara todo el proceso electoral con este marco no sería antes de mediados fines de febrero con lo cual todavía tenemos tiempo.